Amigos, contra todo lo pronosticado, nuestro proyecto de Creepycracia ha sido todo un éxito. Con solo dos videos publicados, ha roto nuestras propias predicciones. Creo que es porque a todos nos gusta entretenernos y porque el terror y lo grotesco son también una categoría estética. Aquí te dejamos la tercera entrega de Creepycracia. Te comparto el link abajo. No dejen de verlo y compartirlo. Y recuerden que haciéndolo apoyan al equipo de Estilocracia. Hacer que estos proyectos despeguen toma al menos tres años, así que necesitamos su ayuda. Recuerda que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el miedo más antiguo y más intenso es el miedo a lo desconocido.